Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y sonrisitas Parody Y bueno, en este video estamos en un video de Counter Strike Global Offensive En una partida de carrera de armamentos o juego de armas eh, Con, digamos, lo que serían un par de logros de la Operación Riptide también agregados a la partida Vamos a ver cómo nos fue Pero bueno, no, no digo nada más eh, Los dejo con el video y espero que les guste Bueno, vamos a empezar ¡Uah! Empezamos con Teco Ahí ya tengo casi dos logros de la operación Riptide Casi completos Tengo que matar uno más para subir de arma Vamos, vamos, vamos, vamos Empezamos con las armas. Bueno, ahora tendría que Tendría que terminar la partida Lo único porque ya el logro está Cumplido, pero si no lo termino no, no me lo cuenta O sea, si no termino la partida no me cuenta el logro Básicamente Bueno, bueno No, ahí me, ahí me La cagué Ahí me distrajo un poco Pam, pam, pam, ahí va Listo Bien, estuvo bueno ese, ese headshot Me sirvió bastante para... Ok Podría llegar al nivel del cuchillo ahora O podría intentar llegar Ya que estoy en buena posición, digamos Bueno, bueno, ahí me hizo. me sacó un nivel, pero no pasa nada Se remonta uh. Casi, casi, casi Bueno, terminó, vamos a ver qué, qué sigue después Super Mario Bueno, ahí cambiamos de server Empezamos de nuevo Así que, bueno, bueno Ya empezó Empezamos de CT Oh Bueno, no viene más ese. Así que. <risa> Tendría que matar 30 enemigos con tiro en la cabeza. Ya estoy igual. Tengo 15 de vida. Así que no sé si me vayan a, a destrozar ya dentro de poco. Bueno. Ahí va uno. Ahí va uno. No sé si... Hay bastantes bots ¿eh? acá. Sí. Bueno, va a ser un poco difícil con esta arma de matar. No, no se me activó la mira, perdón. Pensaba que se me iba a activar automáticamente. Bueno, o sea, le, le pegó un tiro, pero... Dios. Bastante difícil esta arma, eh. O sea, corta distancia... Para las armas que tienen los demás. Ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí. No sé si en un bote ese, no, no, no, no lo recuerdo. No llegué a ver. No sé si en un bote el que maté con cuchillo. Pero no importa, lo importante es que me saques arma encima. Así que... Así que no, con eso no hay problema. Así que bueno, vamos a ver de... De a qué, a qué nivel. Vamos, vamos, vamos, vamos. Si podré llegar al, a, al cuchillo, no, vamos. Ay, Dios mío. Igual le había, hecho, le había hecho bastante daño, no llegué a ver, pero no pasa nada. Bien. No, ese tenía la. la, la negueva, me, me llenó de balas, así que. No, no, no, no, no, no, no, no, va. no, no, no, no, no, no. No, es que estaba, estaba en la loma el traste, pero ya tenía poca vida, así que con un par de tiritos ya me mataba. Ya me domina encima y me mata con la recortada. Si llego a la recortada no sé qué voy a hacer ya a partir de ahí, me voy a quedar estancado seguramente. Porque, porque me cuesta bastante. Me cuesta bastante la recortada hasta corta distancia. Porque en, en modo de juego, como el juego de armas... Se me complica. A ver, métete. Ahí está. Métete. No. Bueno, nivel 6. Ah, se sí intentó, se sí intentó, pero bueno. No se ha llegado. Se sí intentó avanzar, pero... Pero costó. Ah, bastante bien igual. Para lo que duró Bueno gente hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó no se vayan sin dejar su like acá abajo Compartir el video con su familia, Con sus amigos o con quien quieran Háganse miembros del canal Y para acceder a todos los beneficios que les da la misma membresía Que en la página principal del canal Pueden ir viéndolos cada uno Síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción O bueno en la pantalla lo van a poder ver también seguramente y si quieren, bueno, si quieren comentar este video, coméntenlo en la pestaña Comunidad del canal. Que por si las moscas... Bueno, la tiene la página principal, pero por si la por las dudas se la dejo abajo en la descripción también para que tengan más, más, más fácil acceso a la misma. Pero bueno, entonces, si son nuevos en el canal, suscríbanse, ya lo saben, para estar al tanto de cada vez que yo subo un nuevo video. Vamos a ver si próximamente arrancamos de nuevo con los streamings eh, más que nada de Clash Bandicoot para completarlo lo, al, 200, al 106% si es posible. Pero bueno, todo a su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye.